Hasta la vista, Flower Power. Hola, soy Diana. Vamos a ver lo que traigo entre manos hoy. Por fin usaré mi esmalte irresente Ali Plus. ¿Pero qué son esas uñas? Así las tengo después de pelar mi esmalte tipo peel off que apliqué hace un par de videos. El dedo índice lo había pintado con base coat normal, así que ni siquiera lo toqué. Iré de arreglarlas y ya vuelvo. Hoy estaré utilizando estas cintas de nail art que venían en el kit que compré en Amazon del que siempre estoy hablando. Vienen de muchos colores y para este diseño supuse que sería ideal empezar a perderle el miedo a usarlas. Comenzaremos con una capa de base coat y la dejaremos secar completamente. Luego corté trozos de cinta porque me pareció más práctico para usarla. Ubiqué los trozos de cinta sobre la uña. El diseño de hoy está inspirado en múltiples posts que he visto en internet publicados por marcas de stamping. Muchas han lanzado colecciones de primavera con detalles de flores y ramas Y uno de los diseños más repetidos es un triángulo en la punta de las uñas Y una rama o flor estampada encima Lo más difícil es poder ubicar en el lugar en el que uno desea la cinta Disculpen si tapo la cámara con mi mano Pero es que no conseguía poner la cinta en la posición que quería Luego el siguiente paso es aplicar el esmalte iridiscente. Oh yeah! brocha de mi esmalte irredicente apliqué en la uña lo que quería que quedara de esmalte dándole la forma de triángulo, intentando no pasarme sobre la cinta. Este esmalte es bastante transparente, no sé si hubiese sido conveniente añadir una base de otro color debajo. Tampoco estaba muy segura de cuánto esmalte voy a aplicar, siempre he visto en los videos y tutoriales que tan pronto se aplica el esmalte es necesario retirar inmediatamente la cinta. Pasé dos capas gordas como pude y luego procedí a retirar la cinta una vez fuera de cámara, realicé el mismo proceso en los dedos anular e índice. Para proteger los colores, apliqué una capa de top coat de secado rápido y empecé a preparar mis instrumentos para la parte divertida, el estampado. Para añadir las flores, utilizaré esta placa número 36 de la colección tropical de Moyu London. La escogí porque de todas las placas que tengo, es la que más diseño de plantas tiene. En lo personal, considero que los mismos diseños se repiten en distintas placas e incluso muchas marcas cuentan con diseños similares. Las hojas las estampé en negro. Esmalte. Rasco. Recojo. Con la ayuda de cinta adhesiva retiré los diseños adicionales que quedaron en el sello. Luego ubiqué el diseño sobre la uña. Para continuar, limpié la placa con un algodón impregnado en acetona pura. Y luego lo saqué con mis pañuelitos de celulosa. Y repetiré el mismo proceso de estampado en mis otras dos uñas. Incluí el mismo color iridiscente holográfico de Mercadona, el Deli Plus, en el dedo pulgar y el dedo meñique para que quedara completo el diseño. Luego protegí mis diseños con una capa de top coat. Este es el resultado final. Si les gustó este diseño, háganmelo saber en los comentarios. En el próximo video estaré utilizando nuevamente las cintas adhesivas de Nail Art. Y recuerden...